¿Qué pasa con la Gran Cachiva? Gabriel del el pescador ¿Cómo andan che? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sale pesca? Vamos por lo grande ¿eh? Bueno volvimos a Berizzo Ensenada, acá con Nico Quinn ¿Qué Nico? ¿Cómo Buen bon día David, buen día para todos Bueno. ¿Vamos por los grandes? Vamos a buscar los grandes, ya están, así que ahí vamos a andar atrás de ellos Toda eh, la temporada, si Dios Habíamos quieren. hecho una nota de arranque de temporada ya a sí. fines de marzo Ahora estamos a de mayo, de dos meses y ya Y van. ya el grande está firme, el pejerrey está muy buena la pesca, así que Hoy vamos a tener un día con viento leve del sector sur, hoy, sureste, perdón, sureste Y buena maría en creciente, así que... Hay chance, hay buena chance Hay buena... buena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 Son de pelatita de ping pong. ¿Te cago ayer esa? Te cago con huevo. No, hijo, sí. Ah, mojarrita de primera. Espectacular. Vamos, que busque lo grande. ¿Estamos todos bien? it. Que cerca del bote. Anadito el bote, tío. Está bien. Espectacular. Sí. Saliendo el sol, vamos. Un poquito de calor sí. Para el otro lado. Vale. Un eh, buen pescado. no, ya no Vamos, el primer gran perrito vamos por teléfono a Nico, Nico ¿cómo está la lancha, veniste, le dijo, Ahí cerquita el loco Pasamos y nos vinimos, acá estamos barizos, tío, ¿Eh? Muy bien, muy bien Ahí otro, ahí otro ahí viene el Leo con lo pescado. Bueno, activo, eh? se activó eh Se activó, activó el pique Ahí tenemos al más Fabi ¿Está curás? leo? Cuatro cañas con pescado, arriba, dos pescados. El único que no pesca nada soy yo. No, a verlo. A verlo incluso. Gracias, esa es la Vamos a sacar una foto. Aparecieron los grandes. Apareció otro pescadito bueno. En pescaditos salen los, los gran berizos. Sí, sí hay pescado mediano, chico y bueno están estos, Monstritos. estos trofeos de, del Río Pla. Bravo. Espectacular. Hay que venir a buscarlo. Está hermoso. Sí, esta con la boya de Joe salió. Con la boya de Joe es. ¿eh? Sí, sí, espectacular. Le sí, sí. lo dedicamos ya, a lo regalamos al Leo. Espectacular, ¿eh? ¿Seguimos? Dale. tiempo de acá de atrás. ¡Vamos! ¡Qué, va ¿Qué, qué, qué. ¿Qué culo, cool, eh? Al lado, el copo de ahí atrás. Ah, el muy bonito. Uh, es bonito. bonito. Es bonito. bonito. muy bonito. bonito. bonito. bonito. ¿Y cuál lado del bote? Con eh, filé. Después, eh. Muy bien. Muy bueno, Gaby. Viendo el labio. Muy bueno, bueno Gabi. Bote, Muy sí. bueno. Muy lindo para ver los piques. Al lado del bote. Este saltar varias veces. está el piquito, David Sí, yo lo agarro. No, agarro. por acá, Focado, Fabi, ver, qué pescado, Fabi! ¡Qué pescado! ¡Qué pescado! ¡Vamos! Y alador, que alador, ¿eh? ¡Fabi, le nombre, nombre, que te eh? oh, oh, oh, <risa> esto! ¡Vamos! María, la papá! Esto, Belizo con Nico Queen. Mirá del piquito, dale. ¡Qué lindo piquito ¡Qué pescado, verlos ¿Qué pescado? Ver ¿Qué pescado? ¿Qué pescado? ¿Qué pescado? ¿Qué pesado ¿eh? y le, lo clavé y ¡pum! <risa> para arriba ¡El gran barizo Nico están los grandes ¿eh? vamos está, a ver está, eso ¿eh? lo grande está. hay que venir nomás espectacular, Hay que pescadito ¿eh? Venga, Venga, aprovechenlos temporada recién arranca recién arranca digamos ¿Eh? tenemos cuatro meses más para pescar pejerrey y lo mejor está por venir ¿eh? bien. Y nos invitamos a venir a los amigos pescadores a buscar estos verdaderos trofeos del río espectacular Nico Ancho grande, sabrada, con mojarra. Y a darle, a buscarlas. La Oh, Allez. <t 'en> Doblete. Bien. Doblete dedo. Sí. Perfecto, David. ¿Eh? Buenísimo. Río de la Plata. Muy, buena, bueno. Pescada, Muy bueno. Arriba. La culada. Muy bueno. Tiene de vuelta el pescado. Lo levanto por acá atrás, eh. No es no grande, boludo. No? No, no Vos lo tenés de vuelta en la bigotera. O sea, como. Ahí está. Bueno. Otro más Gaby. Muy buena. la Ahí está de vuelta en la del medio, me parece.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 una pesca espectacular y bueno, están invitados a venir acá a la zona de Ensenada de Berizo. Estamos para salir de miércoles a lunes, para ¿sí? que como seguro, motor grande, buena atención y buena pesca. Así que bueno, nos invitamos a venir a, a pasar un día acá en nuestro querido río y bueno, está en la agenda abierta, así que bueno, les paso el contacto, Gaby. 221 355 1178 si me pueden llamar o mandar un WhatsApp. o si no por Facebook, me pueden encontrar como Nico Quinn. ¿Eh? Así que bueno, gracias Gaby por venir. Gracias bien? Nico. ¿Eh? Ya, gracias a todos bueno, los bien, amigos Lavi, que vinimos a pescar. Aján. Gracias a todos, che. Sí. ¿eh? Gracias. Hicimos una pesquita hermosa. Mira la pecera como está full, eh. Son negros. Ya son los monedas. mirá. Para el estanque, mirá. A full, perdón. El... Re bien, mirá. Los peces. ¿Para repoblar el estanque? Para repoblar la tosquera. Ah, la tosquera.